¿Qué pasa Peñita? Estamos en Francia, día nuevo, aventura nueva, hoy vamos a subir la Breche de Roland, la brecha de Roland, son 600 metros de desnivel creo, Ajá. y llegaremos a un paisaje épico, a una brecha, como su propio nombre indica. <risa> Lo que queremos es conseguir dormir en una de esas brechas, hemos visto sí. a bastante gente en el parking, así que igual están llenas, pero con suerte encontraremos alguna. En la que quepamos los tres. Llena de cadáveres congelados también. Dormimos a 2.800 metros. Tiene pinta de que va a hacer bastante frío. Es un punto importante. Dormimos a 2.800 un poquito más. Cara norte, podéis ver nieve ahí, eso es cara norte. Vamos a ir más arriba, misma cara. Seguramente hay más nieve, un poquito más de frío. Seguramente la temperatura baje de cero por la noche. Sí. Vamos bien preparados. Juan, lleva un saco un poquito más fino que el nuestro. Sí, el sí. El nuestro es para menos 5 grados y claro. el suyo no se sabe. Y el suyo no se sabe. Esperemos que no tenga mucho frío por la noche. De vez en cuando en los blogs hay comentarios <risa> sobre Mira, ah no tiene ni puta idea de montaña, no va bien preparados, bla, bla, bla, bla, bla. Lo más importante es hacer una caminata que esté a la altura de tus posibilidades y para nosotros es importante es también ir cómodos llevo chanclas o zapatillas a veces porque me parecen incómodas las botas, no significa nada para después, si hay nieve, llevo unas botas aquí colgando voy mucho más cómodo y subo mejor con chanclas expertos montañeros espabilad y compras unas chanclas y a subir montañas ¡uh! vamos pues ahí. venga va Hola bueno, chicos, hoy estoy mucho mejor de humor que ayer, ayer no puedo dormir muy bien, me tuvieron durmiendo en condiciones pésimas, pero yo he repuesto ya, tengo las horas de sueño adecuadas, el día pinta muy bien, perspectivas positivas, buenas palpitaciones, parece que va a ser una caminata que nos reconforte, que nos haga sentir unidos otra vez, en contacto con la naturaleza, en contacto con personas importantes para nosotros, la brecha de Roland parece un lugar épico, idílico, magnífico, fantasmagórico incluso podemos decir, la noche pinta fría, pero muy buena compañía, gracias a Dios tengo a dos maromos a mi lado, a mi vera, para hacer que calienten las temperaturas escandinavas con lo cual nos vamos a encontrar durante la pernoctación. Con lo cual tenemos mucha suerte y a pesar de que algunos miembros pueden que acaben como témpanos, espero que os y que mañana sea otro gran día. El más motivado del equipo ya está flojeando, aunque ahora seguro que dice no. No, sí, está jugando. Empieza a ser curiosa la subida, eso sí que lo acepto. Vale, vamos allá arriba. ¿Lo veis donde estás tú? Sí. Bueno, a ver, vamos a algún sitio de allá arriba. De hecho, chavales, esto no es el glaciar descongelado. Debe ser. De aquí no se aprecia, pero hemos ido hasta hace 15 minutos todo el trayecto súper relajado. Y hace 15-20 minutos ha empezado a ponerse la cosa Así. curiosa que he dicho antes. Sí, Dios. ya empieza a subir, tiene pinta de que a partir de ahora. Hay bastante desnivel, es bastante para arriba. Ahora incluso más. La cosa es ir a un ritmo no muy rápido y no parar todo el rato, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ya lo que te das cuenta estás arriba. Sobre todo él, que lleva la mochila medio vacía. <risa> la secretaria, ya sabes. Lo <risa> eso? Está revelando todos los secretos, eh, Alex. Ay, que tengo anginas, que no puedo llevar peso, que no sé qué. Mochila llena, toca la empuja. <risa> empuja. No, espera. Empuja, dime que no está llena, empuja. Mirad el tamaño de su mochila. Empuja. Ah, vale. Y mirad la de Juan. Mira la de... No, no, no. Juan lleva las cámaras, que tienen muchísima densidad, y las dos botellas de agua. Y las esterillas. Y las esterillas. Llevo putas latas de comida. Y... Espérate. Y la mía está llena, con sacos, toda la ropa, y no sé qué más, pero es muy grande. Tiene mucho peso. Y la de Alex lleva... Ropa que no pesa nada la, no la... Una cámara. Que no las dos. Bueno, bueno que está, está llenando. Ah, Una cámara, perdón. No las cámaras. Una cámara. Lleva él. Tres latas. Una botella, no, no, no. tres latas llenas una botella, 500 gramos cada una. Un... Tienes una barra de pan también, que te ha costado mucho meterla. Una barra media, que no es nada. Llevo también ropa, ¿qué más llevo? La mochila está llena. Cuando estábamos a punto de salir, ha cogido todas las mochilas y ha dicho entre la de Juan y la de Miquel, no sé, igual más la de Juan. Lo que es seguro es que la mía es la que menos pesa. Lo has dicho tal cual. ¿Alex? Eh, corta, corta. <risa> corta <tonte. risa> después de un duro esfuerzo llegamos a un sitio espectacular un refugio donde dormir muy calentitos y en el cual no nos vamos a quedar esta noche continuamos Faltan 100 metros para llegar. ¿El agujero está allí? Sí, yo creo que se aprecia. El agujero en el que creemos que vamos a dormir. Muy importante. Ah, sí. No ah. tenemos 100% certeza, aún hay que explorarlo por dentro. Que no haya nadie. Y comprobar su habitabilidad. Creo que el equipo no está muy cansado aún. ¿Estás muy cansado? Sí, y vosotros lleváis a dos por hora antes subiendo, ¿no estáis cansados? Pero íbamos a dos por hora porque te estaba esperando, porque si no decías que te perdíamos Iba adelante, ojalá os hubiera hecho un vídeo para ponerlo A ver, hay vídeo de dron, ¿verdad, Miquel? Sí, hay vídeo Vale, pues después ponemos los subtítulos como Alex, Juan, más lento que te pierdo, Juan, más lento que te pierdo Seguro que esto nunca aparecerá porque no querrá que les deje mal 100% Juan iba por delante y además iba yo volando el dron y le decía Más rápido Alex, ya les decía, más rápido no puedo más Eso es verdad, eso no lo he dicho y dicho no más rápido, porque después hay que seguir. ¿Qué ha pasado? Ha ido rápido ahí Juan, se ha cansado, lo he adelantado y lo he tenido que esperar, lógicamente. <risa> bueno, ¿acordaos? yo con tanta falsedad no puedo. Con tanta, con tanta falsedad no puedo. Y, y... Vamos para arriba, vamos. Harto estoy. Se ponen en contra mía, chavales, creedme. Yo admito siempre mis derrotas. ¿Entonces admites que estemos derrotado a la subida? Cuando estamos hablando con el dron. Sí, con el dron sí. Vale, cut. Francia, desde España. Cordesa y Dicho esto, vamos a seguir a ver qué tal es la cueva donde planeamos dormir. Por el airecillo que corre por aquí, diría que es frío. ¿Ese es el agujero? Para los tres yo creo que bastante bien, ¿eh? A ver... Aquí está de pie los, wow. de los chavales. ¡Hombre! Pero escuchad, mirad el suelo que han hecho. ¿Sabes? Sí, puro lujo. Puro lujo. Todo bien lisito. Oh. Ahora, aquí tenemos un piso de primera generación. Es solo una planta. Nada más entrar a la izquierda podemos ver los baños. Pues como podéis ver aquí, una vez más, con lo que tenemos un colchón disco elástico. Las almohadas a lo mejor no las veis. No necesitan nada. Un minuto de preparación. Listo, listo. Ahí tenemos la rueda, después de los boiset. Vamos para adentro y vamos a enseñar las vistas a la gente. Oh, bastante bonito. Epiquísimo, ¿eh? Magic. En el siglo XIX se empezó aquí en Francia a hacer esquí de montaña. En concreto, el conde Henry Russell decidió. Era bastante obseso el hombre ¿no? Sí, del ¿eh? esquí de montaña. Os pongo en contexto: esto es verano, hay nieve ahí. La subida es una puta locura. En su época no había carreteras seguramente que llegaran hasta allá arriba y mucho menos coches en el siglo XIX. Y los muy obsesos... Casi 3.000 metros en pleno agosto con un frío que te cagas y es el mes más caluroso de los más calurosos. Es. O sea, imagínate. Ellos hacían esquí aquí en invierno y las condiciones climatológicas evidentemente no eran las mejores. Aparte de que no podían mirar en internet el tiempo que iba a hacer. O sea, igual les pillaba una tormenta y el conde Henry Russell, que le gustaba mucho venir a esquiar por aquí, hizo que se construyeran... Estos agujeros, ¿cómo lo llamas? Sí, estos habitáculos, estos cuevas. Habitáculos para poder protegerse en caso de encontrarse una mala situación climatológica, básicamente. Se supone que hizo varios. Hemos visto alguno más. Ah, Hemos vale. visto alguno, ¿no? Más Pero por ahí. Parecen allí. mucho más pequeños, tío, que este. Parecen mucho o sea, más pequeños. Este era la suite hombre, para, presidencial. Ahora Dime tú. Dime tú, subir, con, subir andando aquí desde el pueblo más cercano, que está 20 kilómetros, con picos y balas, hacer y a, este agujero. Y a la altura a la que está. Para hacerlo más grande. Cuando no había sacos de dormir, casi. Sí, no había sacos de dormir, ni ropa buena, ni nada. Pues, y, a, y nosotros en agosto llorando. Gracias, Henry. Hombre, <risa> <risa> gracias a Henry vamos a poder dormir. <risa> ya, ya lo sé. Medio decentes, ¿eh? Resguardados, porque si no, vamos... <risa> Está casi atardeciendo ya. Nos hemos dado un paseo por los alrededores. Hemos ido a España, que está a 20 metros de aquí. <risa> hemos conocido a unos amigos que están quedándose un poquito más lejos. Y ahora mismo estamos completamente solos en la montaña con estas super vistas. La luz está cayendo. Ya tenemos todas las camas listas. Hemos puesto para... porque el suelo es como... Y puede pinchar las estrellas hinchables que tenemos. Hemos puesto la tienda de campaña, que es imposible montarla aquí. Es bastante ligera la que tenemos. Luego es imposible montarla, pues la hemos puesto debajo para que no se pinchen las estrellas. Después, esterillas hinchables. Confort. Ocupan súper poco, pesan súper poco. No sé por qué todo el mundo no usa estrellas hinchables a día de hoy. Ya. Yeah. Y luego, sacos de menos 5 grados, que seguramente va a hacer falta para esta noche. <coughs> ¿Qué a jugar Sí, sacos de menos 5 grados, sí. <coughs> Es el del medio, que es el que va a dormir Juan. Gracias. Que es Light Limited. Light Limited. No sé para cuánto grados será eso. Pues yo supongo que será para un verano flejito en este Unos 25 30 grados, algo así, para <risa> a <risa> <risa> Juan no va no tan preparado, pero le hemos cogido dos térmicas. Saquetón. Tiene unas mallas. Braga, ¿también tienes? Y calconcillo, sí. Gorro. <risa> Está preparado? Está sacando la comida ahí. A ver qué tienes la por ahí. Tira por aquí eh, lo que tenemos para hacer algo. Lentejas ah. Uy. con Uy. verduras. Con garbanzos con cale para Alex. Qué espectaculares. Ahí está. ¿Y para Otras Juan? lentejitas para mí. ¿Lentejitas? No, no oh, yes. Y por último, la joya a la corona. Oh. Una barrita y media de pan con ratatouille. Una especie de pisto, ¿no? Sí, sí, es pisto. Es pisto. Perfecto. Ha habido división a la hora de llevar la ratatouille, porque las mochilas, como veis hay bastantes cosas estaban muy cargadas y la ratatouille no cabía de hecho se había quitado de la, de la mochila en la que iba pero al final ha aparecido en otra mochila porque Juan otra. tenía muchas ganas pero ni se acordaba de que la había guardado. Es lo peor. Ahora sí, estamos muy contentos de que la haya cargado hasta arriba. Yo creo que tenemos suficiente comida para pasar la noche y mañana bajaremos en ayuno. Como es cara norte, 2.800 metros, seguramente la temperatura baje cero o por debajo de cero. Esperemos que no haya demasiada, demasiada humedad, pero Miquel y yo vamos bastante bien preparados. Juan no tanto, pero es bastante caluroso. Así que, sí, sí, sí. esperamos que la parte de Caluroso ayude. Y bueno, los garbanzos y pero las lentejas no también, también ayudarán. También ayudarán a que estemos calentitos. Ay. y no, no hay viento, el viento va en la otra dirección. De momento se está bastante decente. Yo soy caluroso, tan caluroso que mañana seguramente saluda así. porque no me queden tetos ya? Ay, hora Ay. de cenar. Vamos a cenar con estas vistas brutales. Y mañana será otro día. Estamos ya listos para dormir. Vamos a mirar la temperatura. A ver qué tal. Hace fresquito, hace fresquito, pero ch, por lo menos yo estoy bien abrigado. No sé futuros Yo, la verdad, falta es que no frío ahora. Tres grados. Estamos a gusto, tres graditos. ¿Se ve? Sí, se sí, ve. Sí, sí. Menos uno al amanecer, chavales. ¿Menos uno al amanecer? Bueno, está bien. <risa> <risa> está bien. Bajamos de cero, vamos. Gracias. Nos contaremos. Hemos puesto un poquito de agua fuera a ver si se congela. Yo siento frío, pero o sea, adentro. Aquí estoy de puta madre. No toca hacer frío fuera, pero tampoco nada descomunal, ¿no? ¿Dormimos bien, Juan? ¿Qué piensas? Si no, si no empieza a soplar el viento para dentro de la cueva, tío, ¿Ah, sí? todo fetel. Punto importante: el viento antes iba en dirección contraria a la cueva, ahora va paralelo a la cueva y puede ser que empiece a ir perpendicular. ¿Te vas a despedir de la gente o los vas a dejar así y te vas a ir a dormir y ya está? Buenas noches, eh, chicos. Buenas noches. Oh. Sé lo que estáis esperando, pero no soy un juez de feria que hace. ¡OK! Lo que ok. Oh, Buenas noches, chicos. Buenas noches. Oh. Buenas noches.